La industria del turismo ha sido uno de los sectores de más crecimiento en los últimos años. Este sector está formado por distintos tipos de empresas, desde hoteles y hostales hasta restaurantes y compañías de alquiler de vehículos. Todos con distintas soluciones tecnológicas nuevas que los hacen estar cada vez más conectados y digitalizados, como pasarelas de comercio, pagos electrónicos o plataformas de gestión de clientes y proveedores. Con el uso de tecnologías como el Internet de las Cosas, herramientas de análisis y bases de datos con información de gran importancia de sus clientes, el sector turístico empieza a aumentar su riesgo cibernético y se vuelve necesario poner el foco en la protección de redes e información. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, en función del nivel de madurez digital y de dependencia tecnológica, también varía el nivel de riesgo cibernético al que tienen que hacer frente las empresas de turismo. Ataques con ransomware, cryptojacking, amenazas a la seguridad de los datos, malware, amenazas por correo electrónico o a través de la cadena de suministros han sido los más detectados y controlados según el instituto. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle frente a los riesgos que está enfrentando este sector? Para reducir la exposición a riesgos, no solo es necesario contar con buenas barreras tecnológicas, como antivirus, certificados de seguridad o una constante gestión de las contraseñas. También es clave reforzar la cultura corporativa y la capacidad de todos los empleados para detectar cualquier tipo de comportamiento sospechoso. Otras formas de combatir el cibercrimen en el sector del turismo pueden ser realizar copias de seguridad constantemente, cifrar la información para evitar fugas y manipulación externa, mantener actualizadas todas las aplicaciones y hacer un borrado seguro de los soportes digitales antes de hacer su destrucción, evitando la difusión accidental de información de soportes de almacenamiento antiguos.